¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy Yo más o menos me atrasé un día en subirles este video Discúlpenme, la verdad les iba a grabar sus historias paranormales el domingo Pero todavía me sentía mal, entonces reposé todo el día y hoy todavía... Ahorita son las 7 de la tarde y hasta ahorita acabo de hacer mi primera comida Porque les digo que han dado medio rara Yo creo que más bien agarré un rotavirus porque hace mucho aire, hace mucho calor y pues ya saben que... Los virus vuelan, pero bueno Acá es que ya andamos aquí, aquí anda Milly como siempre Este, respirándome la cara Entonces el día de hoy les traigo sus tres experiencias de cada eh, video Experiencias que ustedes me mandan Y eh, recuerden que si me quieren enviar la suya Está el mail a donde me la pueden enviar En la cajita de descripción, ¿ok? Se llama gmail.com Y bueno, entonces... Pues vamos a empezar con este video porque generalmente este es uno de los videos más largos que subo entre semana Entonces bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Y estoy muy contenta porque algunas historias que ustedes me envían también las comparto en TikTok Y algunas de ellas se han hecho pues, viralcillas, entonces mucha gente de TikTok viene a ver esta sección y me manda sus historias Entonces pues muchas gracias si tú eh, me encontraste por parte de TikTok Recuerda suscribirte antes de comenzar para que cada quien suba video por YouTube te notifique y pues que seas parte de la comunidad fantasmica Ahora sí, listos para la primera historia. Adelante. Ok, esta primera historia la verdad es que no me pusieron si podía ser con su nombre o anónima. Así que solo voy a decir que es de... Rose. Entonces, Rose nos envía la historia de cómo ha estado todo el rollo paranormal alrededor de su vida, literal, desde que empezó su vida hasta el día de hoy. Sí ha tenido eventos muy pues, potentes. Eh, no nada más ella, sino pues toda su familia en general. Entonces, pues vamos a checar su historia. Recuerda que si te sientes identificado con alguna historia, lo puedes poner en los comentarios, junto con algo que tú hayas hecho que te haya servido, a lo mejor para tranquilizarte, para no asustarte tanto, y así todos nos vamos dando retroalimentación. Rose dice que desde que era muy pequeña, o sea, dice que literal 3, 4 años, 5 años más o menos, ella tiene flashbacks o recuerdos de que... Eh, o sea, que ella se veía viendo en la televisión reportajes sobre cosas paranormales o cosas así, ya saben, programas como que hablaban de fantasmas, de cosas así. Y ella entonces iba a su, pues creo que era aquí interesada, y le contaba a sus compañeros sobre las historias de miedo que ella sabía que ella había visto en, en la televisión. Y de esto se acuerda porque muchas veces sus maestras eh, la castigaban. Así por, pues porque estaba asustando a sus demás compañeros. Por alguna extraña razón, ella se sentía como muy ligada a estos temas. Y les digo, tenía una edad súper, súper corta, pero ella no estaba consciente todavía, lo estuvo hasta mucho después, de que le gustaban estas cosas o se sentía como atraída a este tipo de temas por lo que experimentaba en su casa que sus papás tampoco le hacían como mucho hincapié en que estaba pasando cosas en su casa. Simplemente ella las vivía, pero no, no sabía bien, pues, qué era lo que estaba pasando. ¿Y cómo es que supo? Bueno, primero que nada, en su casa, ella recuerda que siempre estaba hablando con alguien, o sea, invisible, ¿saben? Y eh, sus papás se daban cuenta de esta situación, pero Rose le pasaba a y hablé y decía como datos muy específicos de este personaje con quien estaba hablando. Y sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Es que tienes una enfermedad y te vamos a llevar con un doctor que te va a curar. O sea, no, no era porque tuvieran una enfermedad, sino que así como que se lo manejaron a ella. Porque dice que realmente la llevaron como con un chamán, con un curandero, para que les dijera por qué esta niña está hablando, pues, o sea, con alguien. Porque les digo, decía datos muy específicos de con quién. Se estaba comunicando. Entonces le hicieron como una limpia. Así como varias oraciones. Ya saben. Y bueno. Entonces las cosas como que siguieron. O sea a lo mejor no igual. Pero sí siguieron. Porque ella decía que en la sala de su casa. Les digo. Todavía estaba chiquita. Veía gente sentada. Ahí en su casa. Realmente es que ella pensaba que solamente a ella le pasaba. Pero mucho tiempo después. Sus papás le confirmaron que ellos también experimentaron muchas cosas. Mientras estaban ahí. Pero... Creo que, y sus papás también creían, que la actividad estaba como más relacionada a ella por algunas razones, así no la saben. Porque a pesar de que, les digo, todo esto, de que a ella le gustaban los temas, de que, se le, o sea, que ella veía gente, hablaba con gente y demás. En su cuarto, una vez empezaron a tirarse cosas de su lugar, así como caerse, salir volando. Y dice que tanto que parecía como si fuera un temblor pero se dio cuenta que no era un temblor cuando sus papás llegaron corriendo, todavía era pequeña, y la sacaron de ahí, o sea, sus papás escucharon todo el ruido estando fuera en su cuarto, escucharon que se empezaron a caer cosas, entran al cuarto de Rose y la sacan, porque eso lo estaba pasando en su cuarto. Entonces, a ella la seguían, eh, pues bueno, le seguían manejando el tema como que, ah pues aquí no está pasando nada, pues sí, es una enfermedad, pero no pasa nada, luego se va a curar y pues ya... Pero hacían cosas extrañas. Por ejemplo, toda su familia se reunió ahí en su casa junto con personajes de la. pues de diferentes religiones. Y empezaron a hacer como rezos, a aventar agua bendita. Eh, y por ejemplo, iban en cada cuarto y rezaban y ponían pétalos y ponían imágenes y ponían así. Pero cuando iban entrando al cuarto de Rose, ahí como que todo se intensificó, hicieron una, unos rezos, pues más. Más fuertes, más largos, más duraderos, no sé, así como que se, se notaba que era diferente En la mente de ella, que todavía era una niña, se dio cuenta de que fue diferente en su cuarto Y también, pónganlo ustedes, si en todos los cuartos dejaron pétalos blancos, por decirlo así En su cuarto habían dejado pétalos rojos, como si algo sí se estuviera concentrando más, más ahí en su habitación Ahora, después de que todo esto pasara, yo creo, a lo mejor ella no lo recuerda, pero yo creo que a lo mejor... Siguieron pasando cosas en su casa porque sus papás deciden mudarse, no de ciudad, sino nada más de casa porque lo que pasaba ahí estaba muy fuerte. Y tomar una decisión así, basado en actividad paranormal, es cuando ya de plano ya no aguantas, o sea, es insostenible seguir viviendo ahí. Y esa decisión se tomó, nos vamos de esta casa. Entonces, ya pasaron años... Ella ya crece y se da cuenta de todo lo que realmente pasaba en su casa, porque fue que esas reuniones con su familia, con eh, personas de la religión, porque es que bendecían, porque es que la llevaban con chamanes, porque las limpias a cada rato, porque algo muy raro estaba ocurriendo ahí. Pero las cosas raras volvían a pasar, no de la misma manera, pero sí volvían a pasar. Dice que esta vez solo veía una sombra como de un hombre calvo que andaba por ahí por su casa. Y no solo ella la veía, ya que dice que tenían eh, perritos y todos los perros ladraban al mismo punto donde no había nada. Eh, o sea, todos al mismo tiempo se alteraban y veían, les digo, hacia donde mismo. Bueno, este tipo de cosas siguieron pasando, tanto que una vez ella se encontraba sola en su casa y dice que el foco empezó como a parpadear. Y ella dijo, ya se va a fundir, pues lo voy a cambiar. Entonces va a... Así, agarrar otro foco. Y justo cuando ya estaba subiendo para quitar el foco nuevo, dice que tienen un. Pues un barandal, así como que da al patio, así con unas ventanas. Y ahí logró ver a una mujer que la estaba viendo desde afuera. La mujer estaba completamente vestida de blanco. Y ella al darse cuenta, ok, la estoy viendo ahora así de frente, o sea, la estoy viendo perfecto Sus perros también se acercaron a ese punto donde veía a la mujer para empezar a ladrar también Es decir que pues no nada más ella la estaba viendo Sí, le encantaba el terror, le encantaba lo paranormal Pero aún así no evitaba que este tipo de cosas le dieran miedo Por lo cual se dio media vuelta y se fue corriendo, dice que no pudo hacer otra cosa Cuando pasaban este tipo de cosas, eh, Rose no le contaba mucho a su mamá Porque decía, bueno, pues ya como que pues ya pasaron muchas cosas, mejor si no me asustó tanto pues no le digo, pero esta vez sí le dijo y su mamá se ocupó ahora de pues de esparcir agua bendita y seguir rezando. Entonces las cosas como que estuvieron calmadas otra vez un, pues, un momentito. Para este entonces ya entra eh, lo que es la pandemia en marzo del 2020 más o menos y es aquí cuando todos están en casa y es hasta este punto donde los papás de Rose le cuentan ahora sí lo que fue en realidad vivir en su otra casa, de la cual se habían mudado. Y ya le contaron la historia de esa casa. Y le dijeron que esa casa, años atrás, era lo que es considerado un juicio, que aquí dice que es donde las personas del pueblo asesinaban a los que eran acusados de algún crimen y ahí murieron muchas personas. Por lo cual, pues, explicaba un poco toda la actividad que se vivía en esa casa. Y eso, súmenle que su abuela también le confesó que desde hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, eh, ya sabía... Que muchas personas como que, pues le deseaban mucho mal a su abuelo porque tenía tierras, tenía sembradíos, entonces, o sea, le deseaban como muchas cosas eh, para que pues su sembradío no diera frutos para, o para que sus animales murieran, cosas así, o sea, como para que él fuera mal en general, por envidia. Y eso es muy potente. Ok, entonces ella toda su vida tuvo a sus perritos, los cuales amaban y adoraban. Dice que algunos murieron así como de causas bien raras. Y había uno que ya estaba viejito, pero ellos lo, lo consideraban su familia como el protector de la casa. Entonces el perrito dice que un día, bueno más bien una noche estaba él súper bien comiendo, jugando y demás Y en la mañana amaneció súper súper enfermo, decía que lo llevan a veterinarios, tratamientos, cosas así Y pues que no le hallaban que, que tenía el perro Por lo cual ella eh, dice que intentó otra cosa que fue hacer una, pues como un rezo y le pasó una vela y cosas así Curiosamente al día siguiente el perro amaneció bien Pero duró dos o tres días bien Y al día siguiente otra vez malo Ella volvió a repetir Esta, esta cosa que hizo Se volvió a recuperar Pero pasaron dos o tres días Se volvió a enfermar Y se volvió a enfermar Total que mejor ya le hizo una oración Como para que ella descansara en paz Y desafortunadamente su perro pues sí, sí murió La última vez que hizo este rezo Fue cuando se le volvió a aparecer Esta mujer vestida de blanco Que había visto eh, en la ocasión del foco Y ella... Ahora sí le habló y le dijo, ya vete de mi casa y deja en paz a mi perro. Porque ella pensó que de alguna manera, pues ella o eso que estaba en su casa estaba enfermando a sus perros. Cuando muere su perro, dice que la casa se volvió muy oscura. O sea, todo el ambiente de su casa era de intranquilidad. No sé, a lo mejor los perros sí cuidaban un poco esta parte, no, no sé, ¿ustedes qué, qué opinan de ahí? Pero su perro muere y a los pocos días, o sea, les digo dos, tres días... Su papá ahora empieza a enfermarse, o sea, le dio como una hemorragia muy rara. Y la misma situación, no encontraban que tenía eh, hasta que lo llevaron también a que le hicieran una limpia. Les hicieron una limpia tanto a su papá, a su abuelita y a su abuelo. Y le dijeron lo mismo, es que el señor, eh, su abuelo trae cosas muy fuertes encima por toda la gente que le envió. Vamos a encapsular todo en que les enviaban el mal para que les, les pasaran cosas malas. O sea que esto tenía años. Le siguieron pasando muchas cosas, eh, seguidas, seguidas, seguidas, hubo un punto en donde Rose encontraba como botellitas, así como envases llenas de agua, y también encontraron en una de, estas, de tantas limpias que hacían, eh, como un frasquito con un papel súper antiguo adentro, que era para su abuelo, y que tenía unas eh, letras en hebreo que significaban hechizo-enfermedad. Las cosas no mejoraron, o sea, a ella le pasaron muchas cosas en su vida personal o en su vida en familia, eh, que fueron empeorando cada vez más. Eh, su abuela también fallece y dice que su papá nunca volvió como a ser el mismo. Pues, o sea, hubo algo ahí cuando murió su abuela que nunca... O sea, dice que siente que su papá también se fue. Entonces, ahora su duda es que no sabe si todo eso que, le, que está pasando en su familia desde hace años a ella... Y a su hermana, que es la siguiente generación, pues les vaya a seguir pasando Así que, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, vámonos con la segunda historia Esta historia es de Max y Max es de Nicaragua Dice que en el tiempo que pasó todo esto, vivían cuatro personas en su casa Su mamá, su papá, su hermana y él eh, Esta historia se basa en una leyenda que hay en Nicaragua llamada La Mujer de Blanco Así que díganme en los comentarios si la conocen, si la ubican eh, pero bueno, el caso es que cuando sus papás se conocen, se enamoran, se casan y demás Su mamá se va a vivir a casa de sus suegros, es decir, de los papás de su papá Y ahí es cuando su papá se topaba con la mujer de blanco Que eh, Max dice que es una leyenda muy famosa allá en Nicaragua Y que a muchos hombres se les ha aparecido Y que la leyenda cuenta que solo eh, los hombres pueden ver a esta mujer de blanco Ahora dice... Eh, para entender un poco cómo nuestra casa está ubicada, prácticamente es en un callejón y nuestra casa queda al fondo. Y el solar conecta con la de nuestra bisabuela, la casa de mi tía y la casa de mis abuelos al otro lado de las viviendas de mis abuelos queda a la otra calle. Y para llegar a nuestra casa tenemos que pasar por el solar que se conecta con el nuestro, pero la casa de mis abuelos queda dividido por un cauce. Entonces dice, al lado de la casa había un portón para pasar y tenemos que atravesar el cauce y para eso hay un puente. Y en ese puente a la orilla había un árbol muy grande y es ahí donde su padre eh, veía a la mujer de blanco porque dice que una noche venía pues tomado, como a las 12 de la noche más o menos, entonces entra por el portón y se da cuenta que detrás de ese árbol grande que les digo, ahí había algo, que una mujer dice que... Muy alta, o sea, que su padre medía más de un metro ochenta y que aún así la veía para arriba, o sea, era una persona sumamente grande, era una mujer, venía toda, vestida de blanco, pero no le alcanzaba a ver la cara, o sea, las facciones de la, de la cara no las veía, Entonces que lo abrazó, como que le puso un, un ya saben, una, un brazo así, pero no le dijo nada, o sea, nada más como que lo iba empujando, llevándolo... Pues sí, como orientándolo hacia lo que era su casa Han de cuenta que si lo traía así abrazado Como que se le quedaba viendo así, ¿saben? O sea, no dejaba de verlo y su papá así como No sé, sea, hola, ¿quién eres? Y no le decía nada Cuando ya por fin llega al lugar donde era su casa Pues entra, la mujer pues esta se queda como fuera Y llegó así como, ya saben, mudo, como en shock De lo que pues acababa de ver y todo Y que su mamá así de que ¿por qué no hablas? Hasta que le echaron como agua bendita eh, Habló y ya pudo decir, me pasó esto, el otro, aquello, aquello Y me asusté y todo De esta vez pasan 3 o 4 años más o menos Y su papá eh, tenía un trabajo En donde solamente como 3 días a la semana Pasaba ahí en su casa Porque los demás salía fuera a trabajar O sea, fuera de la ciudad para trabajar Entonces se quedaban eh, solos Ahí en su, en su casa, o sea, sin su papá cuando su papá se va, su mamá empieza a experimentar un montón de parálisis del sueño. Le pasaban una y otra y otra vez. Pero no nada más era la parálisis, sino que también le quitaban la cobija. Amanecía con moretones y también veía una sombra muy, muy alta. No sé si a lo mejor era la misma, pero pues veía una sombra que era muy, muy demasiado alta. A él también le pasaron cosas, ya que decía que de estar acostado normal, o sea, es decir, la cabeza en la almohada y los pies pues para la orilla de la cama... Despertaba y estaba al revés, es decir, los pies en la almohada y la cabeza acá donde van los pies. ¿Se me entienden? Su mamá, además de las parálisis del sueño, veía como cosas. Como le digo, como que un niño entraba cuando ella estaba dormida y le ponía su frente. O sea, hagan de cuenta como así: frente a frente. A ella, este niño no le daba miedo. Pero aún así era como que. ¿Por qué estoy viendo esto? Tanto que una vez. Este niño como que le hablaba de una con una voz distorsionada, ella se asustó, gritó, eh, los demás escucharon en su casa, o sea, era como un, un relajo pues lo que estaba pasando. Y dicen que todavía, cuando me está escribiendo esta historia, o sea, esto pasó incluso antes de que ellos nacieran, o sea, su hermana y él, todavía no pueden como que separar esa cosa que esté ahí en su casa de ellos, o sea, no saben qué hacer. ¿Ustedes qué opinan? que será? Y bueno, vámonos con la tercera historia, que ya es una cortita. Las otras dos ya estuvieron un poquito más larguitas. Pero bueno, esta historia es de Eleonora y nos cuenta algo que vivió su familia y ella en lo que ella le llama una casa embrujada. Ah, dice que todos ellos vivían en otra casa, ¿verdad? Antes de donde se fueron. Y, pero que su mamá quedó embarazada, entonces ya necesitaban un lugar con más espacio. Ya que eh, su hermano y ella compartían habitación Entonces dijeron, bueno, ya nos vamos a otra casa Pero esta casa a la que se mudaron Tenía ahí una cosilla, un detallito El cual era de que la persona Era un hombre solo que vivió en esa casa Y ese hombre eh, vivía... ¿Cómo les puedo decir? O sea, lo sacaron a la mala Porque eh, no pagaba ya la renta y demás Entonces como que... Me imagino yo que los últimos días que estuvo este hombre ahí, pues sí hizo muchas cosas, porque pues les digo, ya lo, que, ya lo querían sacar, lo sacaron a la mala, el hombre no pagaba, etc. Entonces como que vivía ahí, pues pero Entonces bueno, ellos ya entran a vivir esa casa y todo muy bien. ahora estaba en un cuarto donde estaba alejado del cuarto del bebé, que para ese entonces ya, ya había nacido, ¿Verdad? Ah, y ella no se percataba de esto, pero sus papás sí que se daban cuenta Ya que los juguetes de su hermanita recién nacida en la noche eh, se prendían Ya saben esos es que les tienes que picar a fuerza para que pues prendan Pues se prendían y se prendían a, a cada rato, ¿no? Había otra cosa Esto sí lo escuchó Leonora ya que en la noche se escuchó como si se hubiera caído una copa de vino y se hubiera roto, así en pedazos O sea, el vino, pues una botella de vidrio, entonces se cae y se rompe Ahí sí toda la casa escuchó esto mm, Se despertaron y vieron que sí se había roto, pero no tenía cómo caerse, o sea, raro eh, En su cuarto tenía como, dice que como un corazón colgado Y ese, ese corazón de repente se movía cuando pues no tenía por qué moverse Ni siquiera había aire, aparte era un corazón pesado y eh, se rompían copas, o sea, como que varias cosas ahí durante la casa. Ellos practican una eh, religión por lo cual ellos decidieron bendecir la casa eh, ellos mismos, ¿saben? O sea, con los rezos y todos acorde a su religión. Y al parecer esto pues sí, sí disminuyó, mmm, tanto que pues siguen viviendo ahí. O sea, no como la historia primera de que de pronto se tuvieron que mudar. Ellos sí siguen viviendo ahí y pues todo está un poco más calmado. Sinceramente... Y debido a mis conocimientos y experiencia, no estoy tan segura de que a lo mejor el hombre pasado que vivía ahí hubiera hecho algo, más bien alguna energía que atrajo, si tenía, ya saben, como emociones muy fuertes, eh, negativas ahí, a lo mejor eso es lo que puede atraer este tipo de entes a tu casa. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video del el día de hoy. Nos vemos al siguiente video. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente eh, video. Recuerden enviarme sus historias al mail que les dije o cualquier otro tema que ustedes quieran que yo hable. Eh, me lo pueden enviar si tienen un screenshot o demás donde yo pueda encontrar sobre el tema que quieran que hable mucho mejor. Entonces, por ahí los espero. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.